Hey, qué hola mis asesores! cómo están, nenes? Espero que estén ricos como siempre, rico como yo que estoy bien rico. En este video vamos a reaccionar a la canción de JH. Sí, JH, el religioso que es streamer, ahora es mi que está muy viralizada en el mundo entero. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, no solamente es streamer, también ha sacado canciones religiosas y vamos a reaccionar a su canción. Vamos a ver qué tal está el temazo este que me dijeron que está. Y me lo encontré por YouTube, así que vamos a reaccionarlo ya. Pero antes, sabes que tienes que hacer, suscribirte a mi canal, pero que es gratis, sabes? Todo lo gratis viene bien. Pero bueno, ya, vamos a reaccionar ahora. 77 de JH, ok. Le metiste con bendición. B, esta canción la canto para mis seguidores. Porque okay. a su lado yo me siento JH. JH, <ríe> <ríe> a ver, no voy a criticar nada. Pero tiene que haber que nada de. <ríe> si sí, a Bunny famoso porque tú no. Es difícil con la crítica. Gracias a su apoyo, continúo todavía. Hey. Ok, temazo Recuerdo aquella noche cuando andaba en Cartago en un barrio ¡En un barrio! En un ba O sea, temazo, bro O sea, o sea un, El autotune un poco más Pero bueno, yo lo veo talento Incluso veo cómo habla Y la canción por detrás no tiene nada que ver con lo que está hablando O sea, no, no No tienen la lírica con la canción pero, pero no importa Vamos a seguir con el video gracias hey mis seguidores me sacaron. Okay. Saben que siempre yo soy a... Okay, moto, me sacaron, o sea, Pavi Freestyle, tú eres chuty, bro, eres eres el amo de Freestyle. Eh eh tus rimas me impresionan, JH, me impresionan. orando por ti, transmitiendo por ti, publicando oh. por ti, viajando oh, yeah. por ti, todo lo hago por ti. Yo te lo hago por ti, o sea, tu lo hago Mío, no puedo con esta canción, no puedo. Wakanda Forever, bro. Por respeto, a... <risa> yo vivo muy agradecido con ustedes. No okay. les compro el coplaya ni tampoco plata. wow, menos... oh, wow, wow, wow, wow. Espérate un momentico. Un hombre que es religioso se plata en las canciones como soy un puto basta, bro. Tengo plata, me sobra, pero no me importa, ¿sabes? En plan, es eh, eh, la humildad. O sea, la humildad, la humildad en 100 mil. 100 mil la humildad tuya, abajo. Me sorprendes mucho. El lo único que les digo es que los amo, los amo Uff, ¿de qué? se para? Los amo, los amo Uff, los amo, los amo, los amo. Uf. todo mi corazón te canto a ti A mí? ¿A mí, J.H.? ¿A mí? O sea, es una bendición que tú me cantes a mí, bro, mi respeto, o sea, o sea, bro, what the fuck? O sea, gracias, bro, gracias Wow Hey. Recuérdalo 77 okay. De J.H. 77 bro, 77 eh, Ya no es el 69, ni el 666 No, no, es 77 Ahí nada más Ey, ey El diamante sí, sí. Generación Cristal Yo te juro, yo, yo te juro que entendí Semeración Semeración O sea, semera Que viene del semen Ups no me han el video de YouTube. Ups, no. Ni que monetísimo, ni que estoy monetizando, pero bueno, Le digamos. metiste con bendición, baby. Ay, be... No, siempre ¿No? con Dios. Los amo, los amo, los amo. Esa canción pasa que fuera con loquendo Con loquendo pero con su. <risa> y recuerden, no okay. impact no hay pack si sí, no hay saludo. No hay pack. El pack O sea, el nude de la Jeva. O sea, el tipo. Eh, eh, ahora, cuando hago a, a una muchacha por pues WhatsApp, le voy a escribir saludos. Y me preguntan quién eres. No, no, tiene los JH. Dijo saludos. No hay pack sin sí, saludo. Psstupac. Tupac. Lo hacemos por Dios y por ustedes. Ahí nada más. Ven. Ya saben. Le metiste con bendición, ven Chao. Oye, JH, mira, bro, eres un streamer, cantautor, eh, artista, eres un perro artista, mira, eres un artista de los grandes, bro, yo creo que no debería ser una colaboración contigo ya, pero ya. Para la próxima canción de Shakira y Karol G Despechadas, creo que te den inv a ti, que tú, tú, tú, la bendición de Dios se lo vas a bajar, vas a bajar a Dios de una escalera y le vas a decir, Dios, ayúdame a Shakira y a Karol G a que se olviden de los, de, de, de los cuernudos, o sea de los que los cuernos, ¿sabes? Pero bueno, esto es todo por el video de hoy. Recuerden que yo soy el Marquitos y nos vemos en la próxima. Recuerden en los comentarios que abajo eh, qué canción, qué video, qué todo quieres que yo comente y qué próximo video quieres que haga. Y recuerden cuando le quieran escribir a alguien que le gusta, díganle saludos y le manda el pack automáticamente, o sea un JH, el pack automáticamente. Pero bueno, hey, ey, hasta aquí las clases viste, terminamos. Ya. Yeah. Así que hasta luego, brother ver.